Quantum firmaron un acuerdo que permitirá incrementar la demanda de baterías de litio desde Potosí para la fabricación de vehículos Made in Bolivia. Ha sido una enorme satisfacción para nuestro país, ¿no es cierto?, conocer que una empresa boliviana en Cochabamba empiece ya a producir autos eléctricos y eso obviamente, digamos, es la iniciativa y el mérito de, de, del ingeniero y su equipo para llevar adelante ese emprendimiento en Bolivia. Eh, y la idea ahora es que esos vehículos eléctricos que ya están siendo producidos puedan ser propulsados, puedan ser activados con las baterías hechas en Bolivia, con baterías con litio boliviano baterías potosinas que puedan integrarse a esos autos eléctricos eh, Bueno, nunca habíamos pensado eh, llegar a, a, a despertar el interés de una empresa tan importante eh, para Bolivia como es Yacimiento de, de Litio de Bolivia. Entonces, eh, eh, es para nosotros un, un orgullo y esperamos eh, eh, cooperar de la mejor forma posible eh, con la información, con, eh, con técnicos, eh, con retroalimentación, para que no solamente nos sirva... Eh, de, uh, sean proveedores nuestros sino también sean proveedores del exterior le comentaba al, al ingeniero Montenegro que hay gente, empresas eh, del exterior muy interesadas en, en un futuro también comprar baterías bolivianas y de esta forma eh, ser eh, Potosí y Bolivia sean exportadores de, de valor agregado que, eh, en su máxima exponencia ¿no? en forma de baterías si nosotros sabemos aprovechar de manera positiva estos, estas decisiones que se toman, seguramente aquí un tiempo muy corto Potosí se va a convertir en lugar de litio, no solo de Bolivia, sino del mundo. Hemos ya podido observar en los medios de comunicación que ya están produciendo vehículos con, que funcionan a, con las baterías de litio. Y qué mejor que eso sea acá en Potosí, que salga de acá de Potosí. Entonces, más allá de estar pensando en paros, en bloqueos y demás cosas, entiendo que todos deberían sumarse. Todos deberíamos sumarnos a esta decisión que ha tomado el presidente Evo Morales.